Sí, esto sí que es fanatismo por la pesca eh vamos vamos a madariaga con el peje voy a pescar allá ahora en la laguna ah, ¿qué era? Sí. Un que que ver? una buena sí. muy bien muy bien bueno acá llegamos a la bifurcación ¿sí? acá tenemos que doblar a la derecha van a ver el cartel acá sí se puede apreciar ¿sí? ahí está Laguna de maría 7 kilómetros reserva natural camino ¿sí? al club ahí está esta es la parte que suele estar más difícil bueno ahora en verano no la opción circular, ¿no? Eh, de lluvia peligrosa acá cambia a ver si es más, mis más, mis más. Mis más. Mis más.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 la cuando nos vimos en febrero del 2022 dijimos que este año, el año pasado iba a andar con alguno de 3 kilos y no le vamos ¿eh? ahí está. Eh, sí, y ese que estás viendo ahí no es el, ah, no es el, el, el... más grande, ese es 2 kilos, 6 y, y moneda. Eh, ahora te voy a mostrar, en el freezer tenemos uno de 2 kilos, 9 kg. ¿Hace poco? ahora un mes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 bueno, acá en el Club todos los servicios, como siempre, ¿no? Pueden encontrar sí, sí, todo Todo. Desde poder armar una carpa, traer una casilla rodante, este, venta de carnada, limpieza de pescado, alquiler de bote, dormis, guardería, todo. El 100% de lo que necesita alguien que viene de Deleu. Bueno, gracias Nico. No, gracias Vamos, a ustedes va. por venir y difundir siempre lo que pasa en la Laguna La Salada de Madrid. No, por favor, gracias.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 Acá estamos nuevamente con vos Madariaga. Buen día Gabriel, ¿cómo va? ¿Todo bien? Gracias Todo bien. por la visita de vuelta. Gracias a vos. Vamos a ver qué pasa hoy. Hoy es el de, 7 de enero, ¿no? Arrancando la, la temporada de pejerrey, Sí, sí, sí, se está dando muy bien la pesca, a pesar de que es verano. Eh, está, está muy activo el pescado, así que está lindo para venir y disfrutar un día lindo de pesca y, y bueno, pasarla bien y disfrutar tratar siempre de llevar el trofeo como dice. y es. sí, está, está en el agua, está Acá, en sabemos agua. que está. Está, ahí, está el récord de sí. 2,915 kg de ahí para abajo está todo el quilaje y, y el de 3 kilos 3 pico está también. si sí, seguramente. Está un poco revuelta el agua, mucho viento, nos toca, pero bueno, la vamos a remar La vamos a arreglar, la vamos a pelear y bueno, a en madariaga, en madariaga siempre te sorprende, ¿sí? Así es. Bueno, gracias, Diego, vamos no, a dejar. Gracias a ustedes por venir Dale, dale, dale, dale, dale, dale dale. Ah, porque viene con milito Muy bien, primer peje sí, no, no. Mirá que peje rey, mirá Peleaba o no peleaba Tenelo Jesús Muchas pelotas. ¡Qué ¿eh? oh, lindo, papá! papá. Oh.